Del cambio de la política en el país. Buenos días. Buen, buen día. Se fue. Muy buenos días. Ah, buenos ok, días, está ahí. Buenos, ya buenos días. días ya, ya, amado, Ay, la, la, la maestra Buenos días. ¿Cómo está Luz? ¿Cómo buen te, gusto, te, gusto, te gusto, sientes? Buenos días para ustedes. Gracias, Gracias la, maestra. Buenos días, estoy sumamente feliz porque no se había dado la República Dominicana que en 8 o 9 meses. Eh, un partido político, logre llegar a tener escaños en, en, en el Senado y en la Cámara de Diputados. Es un, un esfuerzo extraordinario que ratifica el liderazgo de Leonel Fernández y la disposición de nosotros como militantes de seguir trabajando que la República Dominicana sea lo que soñó Juan Pablo Duarte. Eh, en otro orden, eh, quiero expresar eh, mi solidaridad con el caso de la eh, el caso de la candidata diputada, mi amiga Libre Sánchez. Sí, sí. Eh, no sé si realmente el conteo fue. ...como ser. si hay alguna situación de irregularidad, yo pienso, hago un llamado a la Junta Central Electoral a hacer la revisión adecuada... ...porque sé lo que se siente cuando después que un pueblo eh, pone y deposita su voto y que después de manera graciosa se ha burlado. En Mister Sánchez usted podrá decir de ella lo que quiera sobre todo de que a veces es muy espontánea eh, la expresión, pero es una mujer que se ha dedicado al trabajo social eh, en San Francisco de Macorís eh, fuera de los partidos políticos trabajando en las cárceles trabajando en los hospitales eh, trabajando con la juventud con la niñez y entonces eh, yo siento que que debe, ella, ella merece que, se, que haya una reducción exhaustiva. Un reconteo. Un reconteo. Un reconteo ella ella de votos. Como a nuestro pueblo. Así es que, eh, gracias. Yo gracias a usted, decir, usted mi no querida hermana. Identificarse, debe identificarse eh, con eso. Sí. Que, haga, que quede comprobado realmente. Que fue en Buenalí. Sí. Que Bien, gracias. Sí, y gracias a la sí, maestra Lucy Lene importante Plata que por un su intervención. Ahí. Todo mi abrazo. Todo Igualmente. Mi abrazo. Yo, yo, difiero de, yo difiero de la maestra cuando ella dice que con Leonel un país que el que señor Juan Pablo Duarte, lo tuvo 12 claro. años ahí y no lo hizo. ¿Cómo que no lo hizo? ¿Y todos los logros y cómo se no, entregó de... en el 2 Vamos a la, la pausa. Ahí está, que está que la, la historia. Ahí está la historia. Sí, pero no pone no que la isla, el país dos, que soñamos, también. el país que soñamos con eh. Leonel Fernández y Juan Pablo. Vamos a la pausa. Exacto. Vamos a la pausa. ni ni bueno estoy Llévenselo.